Si vienes a la fiesta que organizamos, disfrutarás de buena compañía. Bien, vamos a seguir el protocolo habitual localizando los verbos de este periodo oracional. Que son tres en este caso. No es una oración compuesta por dos proposiciones, sino por tres. Lo cual complica un poco las cosas. Vienes, organizamos y disfrutarás. Eh... Lo principal sería cuando encontremos una, un periodo racional con, con más de dos proposiciones, lo más fácil es dividir todo el periodo en dos en dos secciones lógicas. Entonces vamos a ver primero cuáles podrían ser los posibles nexos. Aquí los tenemos, sí y qué. Luego vamos a empezar dividiendo todo el periodo en una proposición libre de nexo, que sería la principal, y otra gran eh, proposición iniciada por un nexo, que sería una algún tipo de subordinada. Luego ya tendríamos localizada la proposición principal, disfrutarás de buena compañía, que es la única que no está introducida por ningún nexo. ¿De acuerdo? Y una gran una segunda parte de esta mmm, oración sería una subordinada iniciada con el nexo sí, que es una proposición subordinada adverbial condicional. Ya sabemos que el nexo sí sin tilde una de sus funciones es la, la condicional. La condición para que disfrutes de buena compañía es que vengas a la fiesta que estamos organizando. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos grandes periodos, dos grandes proposiciones. Eh, en este periodo. Lógicamente, la de arriba, la proposición subordinada adverbial condicional, tiene dos, dos núcleos verbales. Luego habría que especificar la relación que existe entre ellos. Tenemos el núcleo, el nexo que que convierte a la, la proposición que organizamos en una proposición subordinada adjetiva. de acuerdo? Ya sabemos que la subordinada adjetiva funciona exactamente igual que un adjetivo, luego estará complementando seguramente a un nombre. En este caso, como ya veremos después, es al nombre fiesta. Empecemos entonces siempre por analizar la, la principal, la que está abajo. Disfrutarás de buena compañía no tiene un sujeto explícito, sino que está omitido, una segunda persona gramatical, tú, luego lo señalaríamos como sujeto omitido, y disfrutarás de buena compañía, sería todo ello el sintasma verbal predicado. El núcleo disfrutarás y de buena compañía es un sintasma preposicional en función de complemento circunstancial de régimen. El circunstancial de régimen es un complemento del verbo con preposición que está exigida necesariamente por el sentido o por la construcción sintáctica del verbo. Disfrutar es siempre disfrutar de lo que sea. Luego, no podría ser un complemento directo porque el directo no lleva preposición. Sería un, un eh, complemento de régimen. Como un sintasma preposicional, eh, tendría, esto es un error, aquí no tendría que poner determinante, sino preposición. Y lo demás sería término. Buena compañía, con su núcleo compañía y el eh, adyacente eh, buena. Ya tenemos analizada la oración, la proposición principal. Vamos a pasar a ver qué podemos hacer con, eh, con la de arriba. También aquí tenemos un sujeto de segunda persona omitido, tú, que no aparece. Luego el predicado sería, si vienes a la fiesta que organizamos, hemos dejado... Eh, esta flecha está el final porque, lógicamente, la subordinada adjetiva complementa al nombre fiesta. No puede ir solo, no puede ir eh, aparte y formaría parte del predicado como un adjetivo más. Núcleo del predicado. Vienes, el verbo, y a la fiesta que organizamos, porque que organizamos no lo podemos cortar, como ya hemos dicho, mmm, complementa a la fiesta, sería un sintasma preposicional, en función de complemento circunstancial de lugar. Ya sabríamos que ahí habría un a preposición y un término que sería la fiesta que organizamos. La determinante, fiesta sería el núcleo, y que organizamos, que es la subordinada adjetiva, en realidad sería eso, un adjetivo, es decir, un adyacente de el nombre fiesta. ¿De acuerdo? Que estaría incrustado ahí como si fuese mmm, un adjetivo. Eh, la característica de la subordinada eh, adjetiva es que casi nunca es una subordinada aparte. Eh, digamos que, que, que, que complemente a toda una proposición anterior. Siempre complementa a un nombre de la proposición anterior. ¿De acuerdo? Así tendríamos dentro de la subordinada adjetiva, que sería la última, la última que vamos a analizar, nexo que, cuyo antecedente es la fiesta, que es la palabra a la que se refiere, el nombre al que se refiere. ...dentro de su subordinada eh, adjetiva... ...que aparte de nexo sería el complemento directo... ...organizaremos esa fiesta... ...organizar es un verbo transitivo... ...y que aparte de nexo... ...sería complemento directo del verbo organizar... ...en este caso tampoco hemos puesto el sujeto... ...porque estaría también omitido... ...sería una, segunda, una primera persona del plural, nosotros... ...y todo lo demás que organizamos sería el predicado... ...de acuerdo... ...el antecedente de que o la cual que es el pronombre relativo, sería la fiesta, ¿de acuerdo? Eh, aparte de actuar como nexo, en, las, eh, en la subordinada adjetiva ya sabemos que el nexo tiene otra función dentro de su subordinada, ¿de acuerdo? En este caso, sujeto no tenemos porque está omitido, verbo organizamos, ¿qué organizamos? Esa fiesta, la cual, que, complemento directo, y esta sería la, la oración.